¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! Hoy estamos eh, con el 47 de Advanced Intermediate. Ok. ¿Vale? Y hoy... Vamos a hacer algo muy especial. Y Cynthia no tiene ni idea. Uy, Cynthia. Cynthia no tiene, no, no, nunca me oh. llama Cynthia. Cynthia ¿Sí? no tiene ni idea de lo que vamos a hacer. <risa> algo especial. Gracias a Andrew Smart. Andrew, Andrew Smart. Andrew. Como vale. sea muy difícil, ya verás. Entonces, me voy a matar. Nos vemos en la segunda parte. ¿Vale? ¿Por qué tú sí puedes mirarlo y yo no? Porque yo, yo tengo que planearlo. En mi trabajo, Cindy, oh, es mi trabajo, Cintia. Es mi trabajo. Vale, no me Andrew gusta Smart, de, del País de Gales. Uh -huh. Del País de Gales, Lucio. Eh, él dice... <risa> él dice... Qué malo es. Tengo un reto digno de vuestro talento. ¿Vale? Eh... Espero no decepcionarte. Muchas veces, después de escuchar mis canciones favoritas, eh, me digo, ¿cómo se puede cantarla en español? ¿Vale? Con la letra en español. Una canción sí. inglesa, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se puede traducir o, eh, las letras a tiempo? A veces hay muchas frases complejas, cosas así. Entonces, sí. lo, que, lo que he hecho es que a Cintia Leng le gusta mucho, el grupo, eh, los Backstreet Boys, le gustan mucho sus canciones, ¿vale? Entonces, lo que he hecho es que he cogido la, la letra de esa canción, o por lo menos una parte, y he usado Google Translate, ¿vale? Y he traducido la, la, la canción, Dios. y ahora es tengo horrible. la música... Y Cintia... Oh, ¡Qué cabrón! <ríe> Cintia tiene que cantar la canción en español. ¡Ay, que canto muy mal! ¡Qué horrible! Y, y, y más con, con la letra española. Oh, Porque Dios no, mío. no cabe, no Dios. cabe. Tienes que <ríe> o alargarla. Hostia, hombre. Andrew, te voy a matar vale. voy a flipar, Andrew. Pero, ¿eh? Te eh voy a eh. poner homework solamente para ti del subjuntivo. Formó parte de esto. Entonces, mi cantante... No, mi cantante... Bowie eh, entonces yo peor, ¿eh? he peor. cogido la letra de Space Oddity. Dios. Dios, Dios, tienes que verla, tienes que verla. Y yo voy a cantar Qué una parte malo, de Space Dios. Oddity en español, ¿no? A la española. Qué malo. ¿Vale? ¿Qué canción es la mía? Eh, everybody. Dios. Ostras, pero con música, vale. ¿no? Para que quede oh, He hecho mal, unos Dios. cambios, pero bueno, ha salido como, como ha salido, ¿no? ¿Vale? A ver cómo has hecho Rocky Your me, me interesa. Bueno, vas a ver. Vas a verlo. Ok, ¿quieres hacerlo primero y luego yo? Sí, yo primero porque lo odio vale. esto. Ok. Eh, Vaya, míralo y yo voy a poner la música. Vale. Aquí va. Todo el mundo, yeah, hacer el cuerpo, yeah. Todo el mundo, mueve tu cuerpo bien. Pax está de vuelta, vale. Oh, Dios mío, estamos de vuelta otra vez <risa> Hermanos, hermanas, todos cantan y nos rimos Vamos a traer el sabor, mostrándote como... Oh, joder Oh, tengo una pregunta y mejor respondes ahora Soy original Sí Soy el único Sí Soy sexual Sí. Soy todo lo que necesitas, será mejor que muevas tu cuerpo <risa> Todo el mundo, balancea el cuerpo Todo el mundo, mueve tu cuerpo bien Backstreet está de vuelta, ¡Vale! Dios mío, que me, me pierdo porque no no, no sé por dónde va la canción porque no está en inglés es muy raro. Me encanta oh, la no. última línea. Backstreet está de vuelta. Vale, es que yo diría que bien, que bien, oh, qué bien. All right. No sé. Alright, bueno, Alright, ¿qué ah, significa? Vale, ahora que, que me sudor. toca a mí. Bueno, sí, sumando, ya, eh. bueno, a Gordon le encanta. No, me encanta esta canción, pero Gordon, tenéis encanta. que ver la letra. Que yo tengo que meter esta letra en, en algo decente, Cintia. Mira, bueno, eh. yo te, comandante, yo te... comandante, comandante. No, no, de... no, no, no cantes, espera. A ver, tú puedes ahí cómo va el tiempo. Sala de control a Comandante Tom. Comandante, Comandante. Ponía. Sala de control a Comandante Tom. Toma tus pastillas de proteína y ponte el casco. Sala de control a Comandante Tom. Comenzando la cuenta regresiva, motores encendidos. Verifique el encendido y que el amor de Dios esté contigo, Una rima. ¿eh? <risa> Una rima de casualidad, vamos. <risa> a ver, a ver, a ver. Este está sala de control a comandante Tom. Realmente has hecho el grado Y los periódicos quieren saber la marca De tus camisas Ahora es el momento de dejar la cápsula Si te atreves Este es el comandante Tom a la sala de control Estoy cruzando la puerta y estoy flotando de manera más... Peculiar... Y las estrellas se ven muy diferentes... Hoy, por aquí... Estoy sentado en una lata... Muy... Por encima del mundo... El planeta Tierra es azul y no hay nada que se puede hacer. Dios, estoy sentado en una lata, eso me encanta. Dios mío, estoy sentado estoy, en una lata y, en una y no hay lata. nada que se pueda hacer. Pero ¿cómo defina era la lata? ¿Ves? ¿La lata fina o la lata grande? Bueno. La lata cómoda de atún. De, al, de atún, típicamente. Sí. Dios. La tuya la peor, ¿eh? <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes canciones en inglés y las traduces al español, dices... Vaya... PM de canción. Es cierto, y PM eh. no es... Puta madre, es... Puta mi Mierda Puta mierda Puta, mm, <risa> Dices, que, ¿Cómo esta canción es famosa? Sí. Por Dios Bueno, lo Pastry boy ya es que ni te hablo Es que Si sí, Hubiera sacado este disco David de Bowie de... En español La gente se ríe La gente habría dicho lata. Oh, es que No ya, gracias, eh no Ya gracias, con David. eso estoy sentado en una lata Ya tendría ahí un meme eh, Para <risa> Había una rima Espérate, que había una rima muy guay ¿Dónde estaba la rima, Gordon? Ah, verifique el encendido y que el amor de Dios esté contigo. E Vamos, e eso, eso ha eso sido... Eso sí, sí, ha funcionado, ha funcionado, ¿no? Eso ha sido muy bien. Y, y sí, también sí, sí. tenías tú una, una línea, es, esa línea era un poco difícil, ¿no? Eh, Será mejor que, que mueva tu tú cuerpo tú? ahora. Sí, hombre, es que, a ver, esta canción de Lopastri, pues en particular, muy, de muy alto nivel... Eh, de poesía no es. No, ¿sabes? no, no, no, es, no, es un poco eh, no es, es un poco Es, es un poco una básica. canción de adolescentes. Claro. Adolescente. Es básica claro. Para, para bailar. Entonces, Andrew, lo que se ve es que no se puede. Se, se sí puede, se, puede, se puede, pero no, no se debe. Mal. No, no, el tiempo, el ritmo, ya. Y si encima no sabes cantar, como yo, pues ya es que lo arreglas. Otro, otro problema es que no, no rima no rima, no rima y, y, y pierde mucho eh sí. porque una canción tiene que rimar bueno, bueno a bueno. no ser que sea una canción de México a veces a sí, veces ahí no no, no no meten ninguna rima no sé por qué pero bueno sí. de México y de Perú eh ah no, de Perú de Perú sí. hay canciones de Perú que pienso la rima no la has escuchado no a lo mejor la, la primera línea con la última línea de la canción <risa> <risa> o con la próxima canción <risa> La, que, la que, que, que salga la semana de después, ¿no? Ay, Dios mío. De verdad. Bueno, Joder. entonces... Bueno, Podría haber sido peor. Podría haber sido otra canción de los Pastry Boys más difícil. Esa ha sido fácil. Sí, bueno. Bueno, estaba pensando en ti cuando gracias, la elegí. Sí, sí. Entonces, eso es todo para esta semana. Andrew. Andrew ya esto, está siempre esto, problema. Esto existe, ¿no? En Inglaterra. Sí, sí. Es inglés, ¿eh? Significa la misma vale, cosa. Vale, pues Andrew... Entonces eso es todo. Muchas gracias y, y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. adiós.